Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Para los que sois nuevos a este canal, yo me llamo Lara, llevo cuatro años viajando sola por el mundo y he creado este canal para compartir experiencias, tips, consejos de viaje de una forma honesta, real, útil y sin tabús. Así que si os mola el rollo, suscribid. Bueno, para este vídeo voy a hablar de todo lo positivo y los beneficios que hay de viajar solo o sola. Está claro que también tiene sus puntos negativos y no os voy a mentir. Y la semana que viene haré un vídeo sobre lo malo de viajar sola. Para este quiero mostraros lo bueno que es viajar solo o sola, lo imprescindible que me parece para madurar, para entender el mundo, para ganar tolerancia, empatía, etc. Aunque tenga carrera y máster y toda la educación que tú quieras, para mí el viajar es la mejor carrera y los mejores estudios que he hecho en mi vida, así que nada chicos adelante vídeo, lo primero independencia, me da igual la edad que tengas y si vives con tu pareja, solo o como mal papá pero el viajar solo te da una independencia impresionante no hay nadie que me diga lo que hacer, lo que dejar de hacer ni una sociedad, ni un curro al que ir, ni una pareja al que ver ni amigos con los que quedar y yo no tengo que complacer a nadie entonces, si yo quiero levantar a las 2 de la tarde, me levanto a las 2 de la tarde. Que me quiero levantar a las 7 de la mañana y estoy cansada y me quiero ver la última temporada de Juego de Tronos en el portátil de un hostal, es lo que voy a hacer en Grecia. La independencia es algo vital que tenemos que aprender en algún momento u otro y el viajar solo te lo propulsa. Segundo, vais a hacer cosas que nunca haríais. Es decir, yo soy una mielica, aunque no lo parezca. Yo llevo años con ansiedad, con ataques de pánico, diagnosticado voy a terapias, todo lo que tú quieras y yo me paso 6 horas llorando en un avión cada vez que me monto pero cuando estoy viajando como estás en estos sitios exóticos y te da la sensación de que no vas a volver a verlo vives tu vida al 120% y cuando tienes la oportunidad de bucear en Malasia y viendo tiburones y peces raros en el mar hace tres años te diría que ni de coña pero viajando no puedo malgastar esa oportunidad soy más propensa a afrontar mis miedos os garantizo que viajando solo sois más propensos a decirle que sí a todo y de tiraros a la borda Tercero creatividad. Cuando estás viajando solo tienes muchísimo tiempo, todo es tiempo, te olvidas del día de la semana o qué hora es, porque no tienes un curro al que ir, ni rutina, y cuando llevas mucho viajando y ya estás cansada de templos, tienes muchísimo tiempo que malgastar. Y está claro que a veces estás aburrido y el aburrimiento te lleva a ser más creativo, entonces pues por lo menos en mi caso, cuando estoy viajando es cuando más dibujo. Tengo tiempo de pasarme cuatro horas en el hostal haciendo un garabato, o en otros casos he visto gente que empiezan a tocar la guitarra porque estás en un hostal, no hay nada que hacer y algún guiri se ha llevado una guitarra al hostal y estás dos semanas aprendiendo a tocar la guitarra. O gente que se pone a hacer pulseritas de macramé o te pones a coser tu propia ropa o también otro super punto es que lees un montón. ¿Qué te crees? ¿Que tiene wifi en los trenes y en los autobuses en Asia? No sabes lo que sea realmente tener un libro a mano y tener tiempo para ser creativo o para leerte todos esos libros que están llenos de polvo en tu casa porque no te da tiempo a leer tiene muchísimo valor en tres meses me di como siete libros. Cuarto punto, yo creo que uno de los más importantes es que al viajar vas a aprender a ser tolerante, a ser paciente y a ser mucho, mucho más humilde. La mayoría de las personas viendo este vídeo o son españoles o sudamericanos en los que vivimos en países primer mundistas. Y nuestra mayor queja es ¿cuándo voy a tener el dinero para viajar? O ¿mi casa es demasiado pequeña? O ¿no tengo dinero suficiente para comprarme esos zapatos? Pero cuando viajas, especialmente por países tercermundistas o por Asia, te das cuenta que ellos viven día a día. Ellos están pensando cómo van a conseguir comida ese día. Y es que encima, en estos países, todo lo que tienen, te lo dan. Yo viajando, me he cruzado con muchísima gente que no tenía nada en comparación con lo que tenemos nosotros y te invitan a todo, te invitan a cenar, te invitan a que te quedes a dormir en sus casas. Cuando lo estás viendo todos los días, con regularidad, ellos son más felices que nosotros, con 100.000 mil veces menos, acabamos siendo mucho más humildes, mucho más tolerantes hacia otras culturas y religiones. Yo tengo que admitir que yo cuando era más pequeña, o sea, que sé que esto suena mal, pero tío, en mi cole, ni había musulmanes ni había negros. En mis alrededores ni había diversidad religiosa ni diversidad étnica. Y el poder viajar y verlo. Y yo he estado en Marruecos tres o cuatro veces, en Asia el 70% de los países son musulmanes y me he sentido mil veces menos respetada en España que en cualquiera de esos países. Me han tratado mil veces mejor. Los prejuicios que podemos tener sobre una religión u otra, todas esas tonterías se te van a quitar así. Y por último, paciencia. Y yo cuando vivía en Londres, que el que haya vivido en Londres o haya estado en Londres, sabe que, por ejemplo, en el metro, vienen cada tres minutos, cada cinco, como mucho. Y yo cuando perdía el tren, pero tú no sabes la rabia que me daba. Pero yo es constantemente tensa con... con impaciente, irritada. Todos estamos todo el rato mirando el reloj. Y tú se si viajas, especialmente por Asia, lo del reloj ni existe. Las carreteras son pésimas. Para hacer un trayecto de 100 kilómetros, que a lo mejor en Europa, tardas una hora, una hora y media, en un país como la India o Vietnam, te digo yo que se tarda 4 o 5. Aprendes a ser paciente en estas situaciones y que no te afecte, ni te irrite, ni te duela, porque es parte de la experiencia. Viajar solo te da confianza en ti mismo. Cuando empiezas a hacer cosas que nunca pensabas que ibas a hacer, sacándote las castañas del fuego, cuando vuelves a tu país de origen, vuelves y puedes afrontar cualquier situación. Sabes que tienes la fuerza interna para hacerlo. Yo por lo menos, si sí he podido estar. En la India, sin que me maten, cagando en un agujero, durmiendo en suelos y haciendo trenes de 30 horas con parásitos, parásito súper enferma, aquí en España puedo afrontar cualquier cosa. Otro beneficio enorme de viajar es que si eres una bola de estrés como yo, aprendes a manejar tu estrés y tu ansiedad. Como no tienes ningún tipo de responsabilidad, no tienes agobios, no tienes estreses, tu mayor preocupación del día es qué voy a comer, dónde voy a dormir y cómo yo voy a llegar a ese sitio. Y después de muchos meses, esta así, son como unas vacaciones para tu cerebro. Cuando viajamos con alguien no estamos 100% invertidos en lo que queremos nosotros. Estamos pensando en, se lo está pasando bien no se lo está pasando bien. Yo quiero chino, pero a lo mejor quiere tailandés. Tienes que llegar a un acuerdo siempre y no acabas haciendo las cosas que de verdad quieres hacer. Os sorprendería la cantidad de decisiones que pensamos que son nuestras, pero no las son. Y las hacemos para complacer a otros o porque da bien. No nos paramos a pensar en qué es lo que queremos realmente. Tú cuando viajas solo o sola, tú eres el que toma las decisiones. Y yo, por ejemplo, cuando volví de viajar por primera vez, cuando mis amigos me decían, nada, vamos a salir de fiesta, vamos por aquí, vamos por allá, yo les decía que no, no porque hubiese cambiado y porque de repente no me gustaba salir de fiesta, sino que en ese momento pensaba, ¿qué es lo que le apetece hacer a Lara? Y a mí, en verdad, lo que me apetece hacer es quedarme en casa jugando al dolor Y no pasa nada. La diferencia es que antes eso no lo decía, porque no lo pensaba. No se me pasaba por la cabeza qué es lo que quería Lara. Era, pues, ¿salen de fiesta? Saldré, ¿no? Y en mi opinión, ha mejorado muchísimo mi calidad de vida, porque ahora constantemente hago todo lo que yo quiera. Y por último, ya sé que este es súper cliché y súper, en plan, namaste, lo típico que te va a decir una persona en plan, oh sí, viaja, te vas a conocer a ti, mis <laughs> gracias. Pero sí, chicos, es que sí que te conoces a ti mismo. Y esto va reflejado en lo que dije en el último punto, que empiezas a hacer todas las cosas que de verdad te gustan. Y eso es conocerte a ti misma. Y tienes muchísimo tiempo para reflexionar, meditar y pensar las cosas, en las que cuando estamos en casa no tenemos ese tiempo. Estás todo el rato sola contigo misma. Aprendes a estar cómoda con tu propia presencia. Aprendes el tipo de persona que eres porque tienes el tiempo de averiguarlo Te das cuenta que la pareja con la que estabas verdad no era porque estabas locamente enamorada sino porque era cómodo o tienes tiempo de reflexionar de qué te apetece hacer en la vida tu prioridad es viajar tu prioridad es tener hijos qué carrera quieres estudiar entonces tienes todo el tiempo del mundo de pensar y rayarte por todas estas movidas y después de todos estos viajes personalmente yo me siento que Sé quién soy, sé lo que me gusta lo que me deja de gustar y he aprendido a tener la confianza en mí mi misma de que porque si he podido hacer todas estas cosas, podré hacer las cosas que quiero hacer, ¿no? Está claro que no lo tengo para nada organizado y soy un desastre y ahora me estoy tirando a Australia a la aventura y no tengo ni idea de lo que va a pasar. Pero tengo la confianza de que todo me saldrá bien y que si me sale mal no pasa nada porque y, y sé cómo soy y sé que saldré adelante. Poneros a viajar y luego me vais a entender. Y lo vais a hacer y vais a estar encantados y luego me dejáis un comentario abajo diciendo en plan, hola, he viajado mazo, es lo mejor que he hecho, gracias por los tips. Y ya está, así que nada chicos, hasta el vídeo de la semana que viene, que lo estaré grabando en Australia, así que chao.